Esta estela de 7 toneladas aproximadamente de hormigón la construyeron un grupo de valientes militantes de la CNT de Córdoba. Ellos no tuvieron nin, eh, ninguna duda en plantearse este reto y este trabajo durante un mes aproximadamente cuando eh, se cono conocieron que a principios del año 2005 José Salazar Quincallero, un, el único superviviente, del grupo, de los jubiles, estaba vivo, entonces, era el deseo de José Salazar montar una placa en este sitio donde aparecieran los nombres de todas las personas asesinadas aquí ese día. Con que van a ser las nuevas generaciones que serán los que nos tengan que alcanzar en el camino y apuntarse en este carro, que le van a entregar un detalle por parte de, de CNT Andalucía, por parte de todo el Comité Regional. Gracias. Entre cerros y encinares se alza firme la estela, memorando impasible de la resistencia al tiempo, clamando esperanza, por las manos que no temblaron a la muerte, por las manos que recuerdan y construyen el presente, por la libertad. Los hermanos Rodríguez Muñoz, los jubiles, Juan, Francisco, Sebastián, junto a otros jóvenes libertarios, consiguieron resistir después de la guerra social de 1936 a 1939, ...gracias al apoyo de campesinos y enlaces... ...hasta que son asesinados por la guerra Civil... ...el 6 de enero de 1944... ...en este cortijo de Mojapiés, ...tras la traición de Juan Olmo el En un hospital coincidí con un miliciano... ...aunque no era de la CNT, había sido guerrillero... ...y este hombre me empezó a contar cosas... ...y yo fui rebuscando y leyendo sobre la memoria histórica... ...y eso de eso hace ya veintitantos años... ...pero yo siempre pensé una cosa la memoria de ellos no podían quedar en olvido, porque yo había luchado por un ideal que hoy en día todavía tiene validez, mucha validez.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 y si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? ¡Tonto! dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto. ¡Tonto! El mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Caídos, sí, no muertos. Ya postrados titanes están los hombres de resuelto pecho sobre las más gloriosas sepulturas las heras de los hierbas y los panes, el frondoso barbecho, las trincheras oscuras. Siempre serán famosas estas sangres cubiertas de abriles y de mayos que hacen vibrar las filatadas fosas con su vigor que se decide en rayos. Han muerto como mueren los leones, peleando y rugiendo, espumosa la boca de canciones de ímpetu las cabezas y las venas destruendo. Héroes a borbotones no han conocido el rostro a la derrota, y victoriosamente sonriendo se han desplomado en la besana umbría sobre el cimiento errante de la bota y el firmamento de la gallardía. Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. Bajo el resplandor de un mediodía, sin mañana y sin tarde, unos caballos que parecen claros, aunque son tenebrosos y funestos, se llevan a estos hombres vestidos de disparos, a sus inacabables y entretejidos puestos. No hay nada negro en estas muertes claras. Pasiones y tambores detengan los sollozos. Mirad, madres y novias, sus transparentes caras. La juventud verdea para siempre en sus pozos. Que te quiero verde, verde viento, verde trama y el barco sobre el... Quiero ver la sombra en la cintura y ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde. Yo aún te quiero ver, sí, sí.